Ay, por fin terminé de trabajar. Oh, tengo mucho sueño, mejor juego mañana. ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! <risa> Ay, por fin voy a poder jugar todo el día. Bueno, pues tengo una hora antes de mi siguiente junta. Vamos a ver qué misiones secundarias puedo hacer. Matar a un dragón. Ok. Salvar una aldea. Rescatar cinco aldeanos. Forjar 100 armaduras. Encontrar 200 plumas. No, no me va a dar tiempo. Derrotar a un enemigo secundario. Ah, misiones secundarias. Te las hago en un fin de semana. A ver cuáles son. Matar un dragón, ¡Ah! regalado. Escoltar a cinco aldeanos, perfecto. Salvar una aldea. Forjar 100 armaduras, te forjo 150. Encontrar 200 plumas, solo me faltan 10. Gracias, Roco, del fin de semana, me has salvado una vez más. Ay, no puedo. Tengo que estudiar para mi examen de mañana. Todavía estoy en la oficina, no lo logro. No, ¿sabes qué? si en clases y no, no me voy a poder conectar. Ya no me voy a poder conectar hoy. Oye, es que mañana presento y no he terminado. Entonces, pues, no, no voy a poder jugar hoy. ¿Hola? ¿Echamos un dúo? Va. Bueno, creo que va a tener que ser un squad en realidad. Bueno, ya somos como seis, ¿pues qué? ¿Amongos o qué hacemos? Va... A ver mis pendientes... Junta diaria con cliente... Hacer una presentación... Llenar un reporte... Hacer facturas... ¿Con qué empezar este fin de semana? A ver... Terminar la campaña de Halo... Jugar con mis amigos... Ah, terminar mi fortaleza en Minecraft... Empezar a Hades... ¿Encontrar al impostor en Among Us?